Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alex Kong, soy animador de personajes en 3D, cazador de talentos y coach de artistas. Y básicamente un clavado de la animación en México, mi país. Y bueno, hoy estoy súper contento porque acabo de hacer algo genial. ¿Qué hice? Pues hice un calendario de festivales de animación, de cine, de videojuegos, de cómics y pues está genial porque no solo lo pueden ver en mi sitio, sino que con un solo botonazo pueden agregar ese calendario y toda la chamba que yo hice de investigar cuándo son los festivales y todos sus datos a sus propios calendarios y entonces recibir notificaciones de cuándo van a ser qué festivales etcétera entonces está muy padre y quiero enseñarles a utilizarlo porque aunque está muy sencillo pues tiene un par de cosillas ahí que hay que checar para pues, encontrar los botones ¿no? entonces eh, pues bueno aquí estamos en el calendario quiero enseñarles, ahorita estamos aquí, dice marzo 2017, febrero, enero, y entonces si en algún momento pues ustedes se pierden, nada más le pican a hoy, llegan a diciembre y ven que oh, no hay ni un solo festival, está un poco triste. Pero eh, ya llegando a enero, pues aquí empezamos a ver un par de festivales de animación. Ahora, la cosa locochona es que eh, pues separé los festivales de animación y los festivales de cine porque puede ser que haya algunos a los que solo les interesen los de animación videojuegos y cómics y otros que solo les interesen los de cine pero ¿cómo eh, van a encontrar los de cine? pues básicamente aquí en esta flechita le pican aquí palomean los de cine y ¡pum! aparecen los de cine y pues vemos que son naturalmente muchos más ¿no? entonces eh... Aquí, por ejemplo, en mayo, vemos que hay bastantes de los dos y eso está genial, ¿no? Y entonces, eh, también, pues, le pueden picar aquí en la fecha y moverse a una fecha muy específica. A ver, ¿qué festivales hay en junio 2017, no? Y pues estos de verdecito, aqua, son los de animación y estos de eh, azul, como azul cielo, pues, son los de cine, ¿no? Entonces, pueden imprimir este, este calendario, pueden eh, verlo por semana que eso no tendría mucho sentido, ya que no están por horas sino mayormente por días. Entonces, la vista que más les va a servir es esta de mes, aunque también tienen pues esta de agenda, ¿no? Que pues puede servir de alguna manera. Ok, entonces nos vamos aquí a la vista por mes, desaparecemos los festivales de cine, nos vamos a eh, mayo, donde hay más festivales de animación, y por ejemplo, tal vez les interesa el festival del de, EGS, ¿no? Que es el, el, el, el, el, el, el, el, el Electronic Game Show. Entonces le pican ahí en el nombre del festival y pues en la mayoría dice el nombre del festival y en qué estado de la república va a ser. Y ya cuando le pican ahí en el nombre, pues aquí les dice las fechas, viene la página del festival, viene el Facebook del festival, viene el Twitter del festival y pues su correo de contacto. Entonces, eh, le podrían dar en mapa, pero pues básicamente solo está por, eh, por estado. Todavía no está tan, tan avanzada la investigación que ya nos diga exactamente dónde va a ser. Lo cual sería genial tal vez en algún momento, ¿no? Pero eh, pueden copiar este festival en específico a su calendario. Digamos que nada más les interesa este festival. Ah, pues pueden copiar este. Le picamos ahí, copiar. Se va a abrir su calendario de Google. su calendario de Google y pues aquí eh, básicamente se está creando una copia de este festival en su calendario, entonces aquí ya pueden ustedes modificar a gusto, pueden cambiarle el nombre, pueden eh, ya ponerle exactamente, pues no sé, eh, si no es todo el día, que si es por horas, no eh, exactamente qué día y qué hora va a comenzar. Eh, pueden decirle, a ver, agrégalo a este calendario. Si tienen más calendarios, pues aquí les va a salir un listado de calendarios, ¿no? Pueden hacer sus notas sobre el calendario, cambiarle de color eh, a la ficha de el calendario. Bueno, del festival en su calendario pueden agregar notificaciones. Bueno, quiero que me avises por notificación o por correo electrónico un día antes, o digamos que quiero que sea una semana antes. O también quiero que me avises, eh, pues, cuatro semanas o un mes antes, ¿no? Y, este pues, básicamente esto sería todo, ¿no? También eh, la gente puede ver aquí, si, si entra a su calendario, puede estar público este, este evento en su calendario o privado, ¿no? Entonces, regresando acá al calendario de festivales... Eh, chan, Vamos a mover brevemente esto. Regresando acá al calendario de festivales, pues como les mencionaba, no solo pueden agregar festivales en específico, sino que si hacen clic en este botón que dice Más Google Calendario, básicamente se va a venir. y Eventualmente va a decir, ah, es que yo ya lo tenía agregado. Entonces, bueno, les voy a enseñar cómo borrarlos. Se van eh, básicamente acá a los settings de su calendario. Le pican aquí en settings y se van acá a donde dice calendars. Y aquí en estos calendarios le pueden decir eh, unsubscribe uh -huh. y unsubscribe, ok, entonces si tienen aquí un listón on on de calendarios como yo tenía antes, pues ahí se pueden desuscribir, entonces regresando acá al calendario, en mi página, simplemente le pican, eh, de hecho tienen que agregar los dos calendarios, que los dos estén prendidos, si quieren agregar los dos, y eh, una vez que tienen esos dos, le pican aquí, Animación, o agrégame el de cine, o agrégame los dos. Entonces le dan Add All, y aquí se van a ver agregados estos dos calendarios. Entonces, si yo me voy acá a Mes, y me voy acá a Enero, pues ahí ya vemos básicamente todos los festivales que hay de eh, estos de rojo son los de cine y estos de gris son los de animación y de hecho le podrían cambiar el color a todos simplemente aquí seleccionando otro color ah, bueno tienen que eh, prenderlo ahí entonces ya todos los de animación están en verde y eh, Pueden cambiar todos los de cine a azul. Y si nada más quieren ver, por ejemplo, el de animación, pues pican aquí en este colorcito al de cine y desaparecen todos los de cine. ¿no? Entonces nuevamente si nos movemos al mes de eh, mayo, que es un buen mes para animación, pues ahí ya vemos todos los festivales de animación que hay en mayo. Ahora, finalmente quiero enseñarles cómo eh, agregar, cómo establecerlos las notificaciones por calendario, entonces le pican aquí en la flechita y se van a edit notifications o editar notificaciones y entonces aquí por eh, evento, días eh, eventos de todo el día, le dan aquí agregar notificación, un día antes agregar notificación una semana antes, agregar notificación cuatro semanas antes ya le pueden decir aquí a qué hora y podría ser por correo, si quieren. Y entonces, otra cosa aquí dice, Choose how you would like to, keep, to be kept up to date. O escoger cómo quieres que te mantengamos al día. Entonces, aquí pueden decir, venga, quiero que me avises por correo de si agregan nuevo, nuevos eventos al calendario, si cambian algún evento, y si cancelan algún evento, y de esa manera vamos a recibir notificaciones por cualquier cosa que eh, pues nos mm, esté cambiando, no o se esté agregando, o que si sí cancelaron el evento, o lo que sea. Y pues básicamente eso sería todo, está sumamente genial, ¿no lo creen? Entonces espero que lo aprovechen, espero que lo compartan, eh, espero que este video les sirva para entender... ¿Cómo demonios sacarle mayor ventaja a este, este calendario? Y pues quiero decirles que eh, esto fue una labor básicamente de talacha, entonces eh, de investigación, y no todos los datos de los festivales están correctos, ¿no? Entonces, si tú eres miembro eh, del comité organizador de alguno de estos festivales, entonces pues simplemente... Eh, si algo está mal, avísame, ya sea por Facebook, me puedes dejar un mensaje aquí en los comentarios de Facebook en eh, el, el calendario que está en mi página, y, o por la forma de contacto, tengo muchísimos medios de contacto. Entonces, con todo gusto actualizo los datos de los festivales eh, y pues nada, muchísimas gracias, aprovechenlo y pues ahí nos vemos, ojalá que podamos básicamente ir muchos más eh, mexicanos y no mexicanos a festivales de cine y animación este año que viene y bueno, muchísimas gracias y ahí estamos, chao